Thanks for coming out. We're having a great time with y'all. Okay, here we go. We go with Trato de Olvidarte. It's one more original song from the Latin dukes. Trato de Olvidarte in English is Trato de Olvidarte. <laughs> here <we go>. yeah. <laughs> Como el que olvida la taza del desayuno sin fregar Como el que olvida la llamada que tenía que realizar Y al final siempre apareces de las sombras y me atrapas Trato de olvidarte Como el que olvida la plaza en la que acaba de aparcar Acabas con todas las fuerzas que tengo para olvidar Y al final siempre apareces de las sombras y me atrapas Trato de olvidarte, pero me rodean tus olores Trato de olvidarte y no hago más que acordarme de tu voz Tu sonrisa y esa forma Descubro perdiéndome tu calor, tus caricias y esa forma tuya de besarme Cada noche que a tu lado desperté En la salida al laberinto con tu ayuda encontré y al final siempre apareces de las sombras y me atrapas Trato de olvidarte, mientras sueño cada noche La que tiene que bajar Y cada día se me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 esa forma tu sonrisa esa forma tuya de mirarme trato de olvidarte y me descubro perdiéndome tu calor tus caricias esa forma tuya de besarme tanto de olvidarte y no hago más que acordarme de tu voz tu sonrisa esa forma tuya de tanto de olvidarte y me descubro perdiéndome en tu calor, tus carillas y esa forma tuya de besarme.